Hola amiga amigas, soy César Gines y Televisión Felicidad Instantánea y hoy concretamente en Educando a tu Subconsciente te voy a hablar de algo importante y es un libro es un libro bueno, es más que un libro realmente esto cuerpo y mente es un libro que yo tengo de cabecera vamos, lo tengo aquí lo tengo constantemente en el escritorio ¿por qué? bien cuando, cuando tienes algún tipo de ansiedad, algún tipo de crisis, algún tipo de incomprensión, algún tipo de bloqueo emocional, ¿qué sucede? Ostras, ¿qué hago? Eh, ya está, me meto a buscar un vídeo en YouTube, ya está, me busco rápidamente en San Google y encuentras mucha información, pero es solamente información. ¿Realmente qué es lo que vuelve a pasar? Vuelve a pasar que realmente no ha salido para nada del bloqueo, que sigues exactamente igual, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Bien, pues yo te digo una cosa. Aparte de las dinámicas de felicidad que ya voy poniendo constantemente en los vídeos a través de Spotify, te recomiendo, pero vamos, te recomiendo no, o sea, este es el libro que tienes que tener para consultar, precisamente para ver, porque tu cuerpo, tu cuerpo te habla, tu cuerpo te dice, ¿dónde tienes un dolor y por qué tienes ese dolor? Lo que pasa es que ¿dónde nos han enseñado a entender esto? ¿En qué universidad del dolor emocional y su curación la hemos aprendido? En ningún sitio en ningún sitio, ¿qué ocurre? que no te comprendes, ¿qué ocurre? que no te escuchas, ¿qué ocurre? que estás bloqueado bloqueada y no sabes lo que hacer este libro, este libro te va a dar entenderas mmm, soluciones para que comprendas a tu cuerpo, para que comprendas a tu mente, para que comprendas la relación que hay entre los dos y sanes además de hecho se llama la conexión curativa yo lo llevo teniendo conmigo hace muchísimo tiempo años y me gusta ponerme en las portadas donde están pues las cosas más importantes a entender donde en un principio tienes esa duda que qué es un dolor eh, que es hay diferencia entre la angustia dolor mental dolor crónico dolor físico el dolor mental duele el dolor mental se padece o es la angustia o es el sufrimiento y qué me pasa ¿Y qué solución puedo tener? Entonces, mira Para entender un poco una cosa Vamos a coger simplemente Al, al aire, ¿no? Vamos a ver Aquí Bueno, aquí habla de las energías Quería que ¿Veis? Que habla también, por ejemplo, de lo que son los chakras ¿eh? Los puntos energéticos del cuerpo Que lógicamente muchas veces están bloqueados No, pero yo quería Mira, por ejemplo La espalda la espalda constituye un interesante mezclanza de símbolos y significados. Por un lado, es aquí donde dejamos todo aquello que no queremos ver o que no deseamos mostrar a los demás. Es nuestro verdadero vertedero de residuos, el lugar donde enterramos todos los sentimientos y experiencias que nos han causado daño y confusión. Entonces simplemente, simplemente, te das cuenta, fíjate que grosor tiene el libro ¿eh? no te vayas a o sea, tirar muchísima información simplemente te das cuenta y dices eh, ¡oh! ¡oh! me duele la espalda ¿y por qué me duele la espalda? y ya te pones a pensar cuál es tu película mental cuál es esa vocecilia que te va y que te viene acerca de algunas cosas esas limitaciones, esas creencias limitantes que no te dejan ver que no te dejan sentirte y es más cuando sientes un dolor, ¿qué haces? Primero no le haces caso, como siempre, es como al dentista, ¿no? Me duele, no le hago caso. Si me duele mucho más, ya le haré caso. Y si me duele mucho, mucho, mucho, ya me voy al dentista. A veces te levantas por la mañana y dices, ¡Wow! Me duelen las muñecas. O ¡Wow! Me duele la garganta. O me levanto con afonía. Y dices, ¿esto qué es? Mira a ver si a lo mejor, si te duele la garganta es porque hay algo que quieres decir y no te atreves o hay algo que quieres expresar y que lo tienes ahí dentro guardado hace mucho tiempo y por miedo, por culpa no te atreves a decirlo, no te atreves a exteriorizarlo no te atreves a tener una conversación específica con ese ser que quieres o con ese amigo o esa amiga o esa madre o ese padre y por eso tu garganta a lo mejor no funciona por eso tú que tal mejor ¿Eh? Sé lo que te hablo Yo he estado 11 años 11 años con un bloqueo emocional, físico, psíquico ¿Eh? Tenía mis hombros continuamente a esta altura ¿Eh? Hasta que un día Un día, un dolor fortísimo Porque mi propio cuerpo decía Basta, basta Solté los hombros No te puedes imaginar qué dolor No te puedes imaginar qué dolor Fue una, una descongelación Tan grande un dolor tan grande pero yo no entendía nada yo simplemente eh, sentía dolor sentía bloqueo sentía angustia, sentía culpa, sentía miedo sentía de todo, me sentía así de chiquitito para tomar decisiones una mierda una mierda para tomar decisiones Mi cuerpo recuerda que fueron 11 años los que estuve así, que se lo dijo a mi mente. Y entonces intervino mi corazón. Entonces intervino mi corazón. Porque te digo una cosa, lo que lo salva todo, lo que te sana, lo que te sana, escucha bien, lo que te sana, lo que te sana es tu corazón. Tu corazón tiene más fuerza y más potencia que tu mente y tu cuerpo juntos. Y esa ese diamante, esa fuerza, ese boom bum, boom boom, boom derrocha una energía con tanta potencia y con tanta magia, que esa energía eres tú y puede con todo ahora bien, dices ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? ¿cómo lucho? ¿cómo aprendo? ¿cómo a través del amor hacia mí mismo puedo dejar de somatizar? ¿cómo puedo a través del amor que hay aquí, ser fuerte ser grande ser merecedor ser vivo ser feliz y esa es la cuestión si tú estás convencido que dentro de ti hay amor para dar y tomar y regalar solo tienes que formarte, solo tienes que aprender por eso te recomiendo este libro porque este libro ataca directamente bueno, perdón, perdón, ataca no este libro pide ayuda Pide ayuda y conecta tu corazón con tu mente, con tu cuerpo. Y entonces surge la magia. Y la magia es la que tú tienes precisamente. Y es que primero, entiendes quién eres. Segundo, entiendes lo que te pasa. Tercero, le ves la solución. Fíjate qué sencillo. Pero si no tienes información no sabes cómo hacerlo. Bien, ahora que te he dicho el libro que te recomiendo que compres, por supuesto, eh, te voy a decir tres cosas importantes que puedes tener en tu vida cada día para bajar automáticamente esas somatizaciones, para bajar automáticamente esos dolores y para bajar automáticamente esa angustia y convertirla en felicidad. Primero, primero que nada, nada más... Nada más levantarte por las mañanas, agradece, agradece, uno, agradece todo lo que tienes, agradece todo lo que tienes, que no le das importancia, que vas al baño, que le das al grifo, que sale el agua y, es, y sale a por el botón ese de agua hasta que no cierres la llave, agradece lo que tienes. Punto número uno, sé agradecido, Oblígate a tener ese hábito si todavía no lo tienes. Punto número dos, amor incondicional, amor incondicional a todo el mundo. Cuando tú das, tú recibes. El problema es que muchas veces, del miedo que tenemos, nos encerramos en nosotros mismos y somos incapaces de dar cuando estamos deseando dar. Y tres, un consejo que me decía mi madre, que me decía mi abuela, que seguramente le decía su madre a mi abuela y mi abuela se lo dijo a su madre, y es no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Fíjate que es sencillo, escucha, no hagas a los demás lo que no me gustaría que me hicieran a mí Y eso va unido directamente a, a que sepas que como ser humano tienes derecho a ser feliz Como ser humano tienes derecho a ser feliz Pues nada más amiga, amigo, espero que te haya ayudado, espero, te dejaré abajo un link para que puedas adquirir este libro que te aseguro te va a cambiar, bueno perdón, te va a transformar tu vida. Te va a dar una base importante de entendimiento y de sanación que no tenías y eso es lo que realmente te va a ayudar a caminar te va a ayudar a entenderte y te va a ayudar a tener una intimidad contigo mismo que no te han enseñado a tener en ningún sitio porque siempre nos han enseñado a qué? a agradar a los demás a gustar a los demás a pasar desapercibidos a no te metas en líos a no crees problemas a no seas conflictivo a no pienses por ti mismo eh, ¿Te has fijado alguna vez haber escuchado que te hayan dicho en algún trabajo o algún profesor, alguna empresa? ¿A ti no te pagan por pensar? ¿Te has dado cuenta que eso lo hemos introyectado tanto dentro de nosotros que efectivamente no piensas? Deja que tu cuerpo te hable, deja que tu cuerpo se signifique y somatice, no pasa nada. Ahora, interven tú, enlazando tu mente con tu cuerpo a través de tu corazón. Y a través del amor propio conseguirás cambiar, transformar tu vida de donde estás ahora, sea donde sea, da igual, a felicidad a sanación pues eso es todo por hoy amigo amiga lo que te quería comentar espero de verdad de verdad de verdad que este libro te ayude como me lleva ayudando muchos años a mí a entenderme a comprenderme y a sanarme un abrazo hasta la siguiente